diputados aprueban solo 15 días de estado de emergencia, así dice un artículo del listín diario. La Cámara de Diputados aprobó en una única lectura solo 15 días de estado de emergencia y no los 25 que había pedido el gobierno. Esta es la tercera solicitud de extensión que hace el gobierno. La Cámara Baja modificó la solicitud que fue hecha el viernes por el Poder Ejecutivo y aprobada como tal por el Senado, de que sea por 25 días. Esto obliga a que la iniciativa sea regresada al Senado que desde ya ha estado convocando a sesionar a las 11 de la mañana de este viernes y de ser aprobado iniciaría el 18 de mayo. Esta es la tercera vez que el presidente Danilo Medina pide la extensión del plazo que en marzo fue aprobado por 25 días y luego en abril por 17 días y en mayo por 17 más. La primera declaratoria de emergencia nacional, resolutada por el Congreso Nacional a petición del presidente Danilo Medina, en del 13 de abril. La solicitud se realiza en virtud del artículo 28 de la ley número 2118 21, sobre regulaciones de los estados de excepción contemplados por la Constitución de la República. La solicitud de la ampliación fue realizada por el presidente Danilo Medina, Aristide Victoria, y presidente en funciones del Senado de la República.